Ciudad. Y ella se ve en la universidad Wow, impresionante gente, miren esto Así que gente, de verdad que bueno que Wow, perdón Está hermoso esto acá arriba Sí, pasen por ahí. Ay, muchas gracias. No, no, no, no. Ay, no. Ah. <tose Up> Aventura Pues todavía continúa Sin embargo, antes de seguir Yo creo que ya hace bastante deshidratación en el cuerpo Vamos a comprar, vamos a probar Por primera vez nieves Aquí en Guanajuato ¡Uh! Son nieves 100% naturales, Cater son artesanales catering dice Si nos vamos a hidratar con una nieve Bueno, será terminando de deshidratar Porque a mí me da más sed que otra cosa Pero me da mucha curiosidad saber Cómo son las nieves aquí en Guanajuato Y quiero probar uno que dice el beso nieve ¡También hay beso nieve el beso! Ángel. Hay de tequila Hay de tequila, hay de uh. sí, salsamora con queso, país de queso. ¿Nos si un beso de ángel. Y a mí me da de probar el beso de ángel. ¿no? va pasas. Me parece un poco extraña las pasas dentro de una nieve o un helado, pero ahí vamos. Sí. Y se tiene que probarla. Es con queso? Está deliciosa. Me la voy a comer. ¡Mmm! ¡Qué rica la de beso de ángel! Empezó a llover acá, así que bueno, la verdad no podemos seguir porque la cámara, pues, obviamente no se puede mojar. Yo soy de mi youtuber favorita. ¿Y cómo sabes que yo soy tu youtuber favorita? Ah, porque veo todos tus videos. ¿Qué hago? Al nivel de mis manos, ponto las suyas sí, Ábrelas. <risa> <risa> Sepáralas un poquito más. Dale, Kate. No puedo, me da, me da mucho Ay. miedo. señor pero no la suelte porque me da miedo. Que yo me asuste y entonces sé qué, saben. las manos un poquito. Agárrela, señor. No puedo. ¡No a doy! Acabo de vencer el miedo. Creo que he superado una fobia aquí en Guanajuato. Entonces, miren a mi amiguita, ya está súper. ¡Ay! ¡No, mamá! Sí, esa soy yo. Ok. Van a salir en el video. Ay, seguramente no me lo van a creer. Pero acabamos de llegar a nada más y nada menos que el Teatro Juárez. ¡Miren eso! Señora, ¿dónde encontramos el Teatro Juárez? De esta cuadra a la siguiente, a mano derecha. Ok. De metros. Gracias. Perfecto. Bueno, vamos a seguir buscando a ver qué tal. Ya vieron aquí. La gente es demasiado amable. Demasiado cálida y cariñosa. Y eso me encanta a mí. No solo de aquí de Guanajuato, sino de México entero. ¿Estás cansada, Gise? Y sin aire. Yo también, me siento súper como sin aire Wow, Katyn mira eso amarillo, que será Wow, oh, Gise. Wow gente, es demasiado hermoso. Oh gosh, es demasiado hermoso Yo voy a entrar con Gise, vamos a entrar a ver cómo es el teatro por dentro Dice que es definitivamente esplendoroso inexplicable, inexplicable, porque yo lo vi y realmente es una, es una belleza, así que yo quiero Quiero vivirlo Y yo voy a entrar al teatro pero no voy a poner esos videos acá ¿Dónde los vas a poner? No los voy a poner, quiero entrar y quiero disfrutarlo y guardarlo para mí sí dices, se... pues sí ¿no? Vamos a cogerla con sí. calma, sí, sí, sí, vamos y Estamos aquí en un pequeño callejóncito donde hay diferentes puestecitos chiquititos de artesanía Yo entré en este callejón porque supuestamente por aquí iba a llegar a otro lugar Para llegar más rápido como que a la punta del cerro donde quiero subir, pero Vi algo por aquí que me enamoró y es esta pulserita que está aquí. Es que me matan, de verdad me matan. La verdad las compro y realmente las guardo porque no puedo tener las manos tan llenas de pulseras, pero esta me la llevo. Qué belleza. porque quieres escribirte el canal allí? Sí, para seguir. Yeah. Yeah. Gracias. Bueno, ahora sí, ahora sí, ahora sí, vamos rumbo al teleférico para subir a la parte alta de este hermoso lugar y desde allí poder visualizar todo Guanajuato Centro Al parecer acabamos de llegar y no era funicular, sino fonicular Ah, no, la taquilla está acá ¿No se va a poder usar tampoco? No, no sé Ah, del otro lado, gracias ¿De dónde tienes? De Panamá Gracias Gracias muy bonito, Sí, gracias Estamos aquí en el... Oh, ¡Oh, miren lo que vamos a subir ahora! ¡Qué emoción! ¿Ya subieron? ¡Ya! Yeah. ¿Y qué tal? ¡Súper! Ok, bueno, vamos para allá. ¿Vamos solas? Ah, aquí hay una persona. Yo pensé que iba sola en este aparato y tenía que ponerlo a funcionar. ¡Wow! Oh. ¡Adiós! Adiós. ¡Oh, my God! Guanajuato! Welcome a Guanajuato City! ¡Y qué emoción! me encanta! ¡Wow! ¡Se ve más cerca! ¡Se ve la universidad ¡Se ve ciudad! Y ¡Se ¡Se ve la universidad. ¡Wow, impresionante! Gisa, las, las casas de colores, las casitas de no, colores ya, ya, Estamos en la parte de arriba, en la parte alta Y estoy emocionada porque ya quiero ir al lado donde todo el mundo se toma las fotos Y ver la ciudad de una manera más tranquila Entonces, no sé gente, acompáñenme, acompáñenme. Antes de llegar pues obviamente hay que O sea, te suben hasta cierto punto y tú tienes que subir un par de escaleras más Uf, Yo creo que voy a mejorar mis condiciones después de salir de Guanajuato por las subidas y las bajadas Y sobre todo voy a mejorar mi resistencia Uy ¿Cómo vas? Yo sé cómo tú estás grabando ¡Mira el gato! ¡Mira el gato! ¿Qué te pasa? Hola, ¡Ay, mi amor. cosita! Ay, no quiere nada Está hermoso y te ignoró ¿No estás cansada? Yo no aguanto Ay, mi vida Sin aire, brother Mira que no estoy ni grabando <risa> Gentecita Ahora sí Estamos en la parte de arriba Ay, No aguanto más Imagínense si no hubiésemos tomado El asunto ese que no recuerdo el nombre Comenten aquí abajo En la cajilla de los comentarios ¿Cómo es que se llama? El, el cosa donde acabamos de subir No me acuerdo Estoy demasiado agitada Así que gente, de verdad, qué bueno que ¡Wow! ¡Perdón! ¡Está hermoso esto acá arriba! ¡Miren esto! ¡Wow! Me encanta, me encanta cómo se respira como el aire Ay. acá arriba y todo. Cuidado, y tú te quieres tirar, no te tires, por favor. Y te, te veo muy cómoda que te quieres tirar allí, ¡Oh! te has Está hermoso, gente. Miren, les voy a mostrar mi vista. ¡Miren esto! ¡Es hermoso! Se ve todo. De hecho, allá, este punto, es la universidad. Está hermosa. Y aquí pueden ver la basílica. ¡Qué cool! ¿A cuánto estamos, Giselle? Estamos a 500-939 entre... ¡Otra Creo que estás equivocada en los números. Y se iba a ver por aquí, pero no vio, no sé por qué. Ay, ¿Qué No tengo moneda. Ay, poñeñina. Poñeñina. ¿Qué vaina tan hermosa, brother? ¿Quién eres tú? La muerte. La muerte. Ah, yo no quiero foto con la muerte. ¿eh? Yo sí. Me da miedo. Toma. Voy a tomarme una foto con la muerte. Miren esta belleza. Aquí desde este cerro hermoso, maravilloso, con este viento tan fuerte y todo Guanajuato. Aquí de fondo yo despido este video, espero que les haya encantado muchísimo, me fascinó, me encantó conocer este lugar. Los invito a venir, los invito a conocerlo porque en verdad está como dicen en México, padrísimo. Comenten aquí abajo en la cajilla los comentarios qué otros lugares debería yo conocer de acá de Guanajuato. Les dejo un beso enorme, suscríbanse si aún no lo han hecho y activan las notificaciones porque es la única manera en que YouTube les va a avisar si subió un nuevo video. ¡Mua! Bye bye.